Todo lo que lleva el alma Pero ya nada me calma Busco una maldita razón Aún llueve y me duele Que lleve esta depresión Es hora de decir adiós No sé si es jueves o viernes Desde niño siempre quise verme en cada revista Pero nunca tuve suerte y menos tuve vistas Dejé de sentirme fuerte y le perdí la pista a mis ganas de querer ser un artista Porque siempre que lo platicaba Me criticaban Porque siempre que lo comentaba Me desanimaban Estás perdiendo el tiempo A ver cuando trabajas Creen que no trabajé duro Creen que me llevan ventaja Nadie me tendió la mano Y no espero a que lo hagan Intenté cobrar después Si es fecha en que aún no me pagan Pero me guardo los nombres Mejor luego se los cuento Porque me hicieron sentir Que no servía para esto Es jueves o viernes sucede que perdí la noción busco una maldita razón llevo Conflicto interno y alma encadenada, porque llevo nueve años, pero nada funcionaba. Y eso me hizo pensar que quizá tienen razón cuando decían que no me serviría de nada. El estar ahora sentado, aprendiendo por mi cuenta, el tardarme un par de horas para una sola respuesta. Siguen hablando de mí porque no saben lo que hago. Trabajo menos que ellos y no saben lo que gano. Y no hablo de cantidad, pero eso te han impuesto. Y yo vivo tranquilo consiguiendo todo esto. Puede parecer ser poco, pero es mi evidente. Y no voy a cambiarla solo porque tú lo quieras Me dolió escuchar de lejos que estoy perdiendo mi tiempo Que de todo lo que tengo, muy poco es lo que merezco Pero prefiero intentarlo a dejarlo a la deriva Porque yo sigo creyendo que de eso trata la vida Canto lo que lleva el alma, pero ya nada me calma Busco una maldita razón, aún llueve Es hora de decir adiós No sé si es jueves o viernes Sucede que perdí la noción Busco una maldita razón Aun un no me duele Y llevo esta depresión Es hora de decir adiós No sé si es jueves